Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley de la Academia Libre Emprendedor y en este vídeo quiero contarte por qué cuando vendes con un guión pareces un robot en vez de una persona. Te voy a explicar por qué no recomiendo nunca, nunca, pero nunca utilizar un guión en una llamada de ventas o en una reunión con un cliente. ¿Por qué te hace parecer...? realmente un robot en vez de una persona que está escuchando el problema que tiene ese cliente y que está conectando a través de la palabra todo eso te lo voy a contar en este video, pero antes te animo a que te suscribas a mi canal de youtube para que no te pierdas ninguno de mis vídeos activa las notificaciones para recibir un aviso cada semana cuando haya un nuevo vídeo aquí en mi canal y ahora sí comenzamos con el tema de hoy como te decía anteriormente en este vídeo, quiero contarte por qué con un guión pareces un robot en vez de una persona. Realmente yo siempre digo que no recomiendo nunca, nunca, pero nunca vender a través de un guión. ¿Por qué? Porque como te digo, te hace parecer un robot. ¿A qué me refiero con, con esto? Bueno, imagínate que yo estoy ahora haciendo una llamada de ventas, estoy hablando a ti y te voy a contar cuál es mi propuesta. O voy a empezar a hacerte las preguntas que necesito hacerte para eh, poder entender en qué situación actual tú estás, para entender cuál es el estado deseado al que quieres llegar y en función de ello poder eh, evidentemente contarte cuál es mi propuesta de valor lo que sucede cuando tengo este guión en la mano es que eh, me siento un, un actor de teatro no me siento una persona totalmente encorsetada que no se puede salir de lo que dice ese papel no entonces comienzo a, a leer y bueno cuéntame cuál es tu objetivo bueno cuéntame eh, cuánto estás facturando eh, mes a mes bueno eh, cuéntame eh, ¿A dónde te, te gustaría llegar dentro de un año? Y quizás hay preguntas que estamos realizando siguiendo ese guión que el cliente ya nos ha contestado. Pero como lo tenemos en el guión, lo seguimos a rajatabla. Estamos leyendo solamente lo que nos dice ese guión, incluso en vez de estar pendientes a escuchar lo que esa persona nos está diciendo, nos está contando, lo que nos está expresando de cómo se siente, lo que le está pasando, estamos leyendo. A ver cuál es la próxima pregunta que le tengo que hacer, a ver qué es lo que dice el guión. Uy, uy, uy, a ver por dónde por dónde iba, que no he marcado qué preguntas le hice a esta persona, por lo tanto tengo que eh, ver por dónde voy ¿Qué es lo que me toca preguntarle ahora? Eh, ay, no me puedo equivocar, mira si le vuelvo a hacer la, la misma pregunta y resulta que eso ya me la había contestado. O de repente tengo varias preguntas parecidas dentro del guión, ¿cuál de estas le, le hago a esta persona? O ahora me ha puesto una objeción y le tengo que contestar eh, que bueno, que si me dice que es caro, caro con respecto a qué, el cliente me dice cómo, no entiendo la pregunta. Y evidentemente, esto es normal, ¿no? A mí esta, este tipo de respuestas que nos dan los guiones de venta, sinceramente, me parecen bastante ridículos, no tienen ningún tipo de sentido. Si un cliente me dice que eh, de lo que estamos hablando le parece caro, le parece que es mucho dinero, yo preguntarle caro con respecto a qué, para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque está claro que estamos hablando del producto del servicio del que eh, hemos abordado, el que hemos tocado en la llamada. No me va a estar comparando mi servicio de marketing con eh, lo que salen 15 kilos de patatas. ¿no? Estamos evidentemente hablando de ese servicio en concreto y en todo caso le puede parecer caro con lo que ofrecen eh, otras eh, agencias u otros profesionales o con lo que está pagando actualmente, pero preguntar caro con respecto a, a qué para mí no tiene ningún tipo de sentido, es una pregunta que para mí es totalmente, como te decía antes, ridícula y que nos hace ver como un vendedor más, es la respuesta típica que dan todos los vendedores que tienen un guión de ventas en donde les dice ahora tienes que decir esto, ahora tienes que decir esto otro, ahora tienes que decir esto otro. Y los clientes ya están acostumbrados. Quizás cuando salieron este tipo de técnicas, este tipo de respuestas, esto funcionaba. Pero realmente los clientes ya se lo conocen esto. Entonces lo único que haces es enfadar a tu cliente, a esa persona que está diciendo, bueno, yo que estoy aquí perdiendo el tiempo con esta persona que no está entendiendo en absoluto lo que le estoy contando, que me está diciendo exactamente lo mismo y que encima me acaba de pasar un precio que es mil euros superior al otro que también me ha preguntado qué caro con respecto a, a qué, ¿no? Pongo este ejemplo porque es el primero que se me viene a la, a, la, a la mente, pero bueno, hay muchas, muchas preguntas de los guiones que son exactamente las mismas y que... Eh, hay vendedores que replican tal cual. ¿Cuál es tu gran objetivo? ¿Cuál es tu gran propósito con tu negocio? Eh, cierra los ojos y cuéntame a dónde te gustaría estar dentro de tres meses. No tiene sentido que repitas exactamente y literalmente sobre todo las mismas preguntas que tienes en un guión de ventas. Te hacen ver como un personaje de teatro que está siguiendo un guión al pie de la letra, como un robot que no sabe qué decir y que tiene que recurrir a un papel en donde eh, ahora dices esto, ahora dices esto otro, ahora dices esto otro, y realmente los clientes están cansados y agobiados de este tipo de técnicas que quizás servían en el 2002, pero que hoy realmente ya han quedado obsoletas. Por eso tenemos esa idea de que vender es ser un cancino, que vender es, eh, te sigo haciendo preguntas, te sigo haciendo eh, cuestionamientos sobre lo que me estás diciendo porque es lo que me marca el, el guión y lo tengo que agotar de principio a fin, tengo que sí o sí recorrerme esas tres páginas. Y en muchas ocasiones también puede pasar que realmente estés siguiendo un guión de ventas cuando, eh, y lo sigas hasta el final, cuando en realidad tenías la posibilidad de cerrar mucho antes, pero eso se gana con la práctica, eso se gana aprendiendo a vender de forma natural, eso se gana sabiendo escuchar y entender la venta, eso se gana entendiendo que hay una estructura así en la venta, en donde tengo que entender cuál es la situación actual de esa persona, en donde tengo que entender a dónde quiere llegar, en donde le presento mi, mi propuesta de valor, me anticipo a que lleguen las objeciones y las arrebato si es necesario para luego cerrar. Pero no significa que si yo tengo un guión con 45 preguntas, tenga que hacer esas 45 preguntas, porque quizás tengas la posibilidad de cerrar esa llamada en la quinta pregunta de ese, de ese guión y no era necesario que te recorras todas esas preguntas y que canses a tu cliente e incluso lo hagas dudar de si va a comprarte o no va a comprarte. Entonces, ¿por qué no recomiendo utilizar el guión por todo esto? Te hace parecer un robot. ¿Qué es lo que recomiendo? Aprender a vender. Aprender cuál es la estructura de una venta. Aprender a vender vendiendo. Esto es algo que repito y con lo que insisto muchísimo y así también baso todas mis formaciones en... A aprender a vender vendiendo. Solo la práctica te va a dar las herramientas que necesitas para poder vender de forma natural, para poder vender de forma diferente y para poder vender con tu personalidad. Ningún guión de ventas va a tener nunca, jamás, de los jamases, jamaseños tu propia personalidad, es así, son preguntas que están realizadas por una persona, escritas por una persona que tiene una forma de expresarse, un tono de comunicación, un tono con sus clientes, una forma de rebatir las objeciones, una propia personalidad a la hora de vender y probablemente esa personalidad no sea la tuya, por eso siempre recomiendo que cada persona tiene que vender desde su propia personalidad. Quizás eres una persona en donde eh, un poco más agresiva para, para, para vender, eres muy cañera, quizás eres eh, muy empática, quizás eres eh, muy eh, fresca, muy natural, quizás eres eh, una persona muy alegre, muy, muy divertida. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad a la hora de vender y es lo que tenemos que explotar porque es lo que nos hace ver como. Eh, personas naturales que estamos hablando de forma totalmente natural contando qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudar a ese cliente que tenemos detrás del ordenador, al teléfono o enfrente sobre eh, ayudándolos con nuestro eh, trabajo, con nuestro producto o con nuestro servicio, ya está no hay más fórmula en vender, evidentemente esto requiere Práctica, requiere conocer bien la estructura de, de la venta, requiere saber hasta dónde tengo que llegar, requiere entender bien esa situación actual, comprender bien cuál es ese estado deseado y saber cómo voy a utilizar esta información para presentar mi propuesta de valor. Pero para nada de esto te aseguro que necesitas un guión de ventas. Recuerda, un guión te hace parecer un robot, te hace parecer un actor de teatro que repite al pie de la letra todo lo que tiene que decir como un loro y eso realmente espanta las ventas, espanta a tus clientes. No necesitas que ningún papel te diga lo que tú ya sabes de tu producto, de tu servicio. Lo que necesitas es entrenar la habilidad de saber cómo preguntar, qué preguntar, en qué momento preguntarlo y cómo recopilar toda esa información y utilizarlo para presentar tu propuesta de valor. ¡Ya está! No hay más secreto en la venta. Así que te animo a hacerlo. De hecho, si te interesa saber más sobre ventas, te invito a que te suscribas a mi lista de email marketing en la que todos los martes, jueves y domingos envío correos a solo mi lista, contenido que solo tiene mi lista y en donde siempre cuento todo de primera mano en donde te hablo sobre cómo vender y comunicar de forma totalmente diferente, natural y con otros ángulos dentro de tus llamadas o reuniones de venta. Así que te espero en liveemprendedor.com barra email, te voy a dejar el link aquí abajo y nos vemos también dentro de la lista. No olvides suscríbete también aquí a mi canal de YouTube que me encantará tenerte dentro de mi comunidad. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao, chao.